El mensajero de la justicia que llegó desde el fondo del infierno para protegernos a todos ustedes. It's fake. Bienvenidos de vuelta en el programa de Arturo Espectral Donde hablamos de cosas interesantes paranormales Así pónganse cómodos y apagó la luz Si eres una persona sensible con problemas al corazón Por si este vídeo Comencemos en rodaje del video. Una pareja vuelve a casa ya bien entrada la noche después De haber estado en una fiesta en casa de unos amigos Viven en un pueblo alejado de la ciudad, y para llegar a él tienen que recorrer una carretera que atraviesa un bosque. Atravesando el bosque, ven que hay un coche estrellado. El coche se ha encontrado en un árbol, pero al lado del coche hay una niña ensangrentada. Se detienen en el instante. La niña está muy pálida, debido al susto del accidente piensa la pareja y no llora ni nada. Cuando inspeccionan el interior del coche para que qué tal están los ocupantes, advierten que el piloto y el copiloto están muertos, pero no parece que sea por el accidente solamente, ya que tiene una especie de corte en el cuello. Sospechando que los padres han sido asesinados por alguien temiendo que esté cerca, meten a la niña corriendo en el coche y emprenden el viaje a toda velocidad hasta el pueblo, para avisar allí a la policía y que acuda al lugar de los hechos. La niña sigue sin hablar, debido suponen al estado de shock de todo lo que ha tenido que presenciar. El conductor va a toda velocidad, está deseando llegar y sentirse a salvo. El silencio en el coche es inmenso. Cuando se gira para tranquilizar a su mujer, la encuentra con los ojos en el vacío, la boca abierta y la garganta cortada, mira por el retrovisor y ve a la pequeña chica sujetando un cuchillo lleno de sangre, el hombre atemorizado se desvía y choca con árbol al día siguiente la policía investiga el lugar de los hechos pero solo se puede ver los cuerpos de la pareja ya sin vida y el vehículo destrozado pero la niña ya no estaba los policías al ver tal acto investiguen todo el lugar pero no encuentran piso. Y mucho menos al causante de dicho suceso, y de allí sale la gran duda de verdad. Fue una mina, bueno, hermano, me alegro que hayas venido al ver este video. Hasta la próxima, les traigo la segunda parte de este mismo matemática. Sí, es eso, es todo. Soy Arturo Espectral. Adiós, bien. bien, buenos. ¿Qué te parecieron estas historias? Si te gustó el video no olvides, deja tus link y compartirlo para atraer más vídeos de este mismo canal, y alegro por venir dando su apoyo condicional, espero que hayas aprendido algo nuevo de hoy, cual, en ¿Eh, la creepypasta conoces acerca de ellos, espero tu respuesta en la caja de comentarios no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho dando clic en el botón, que aparece muy pronto tu pantalla sin más, me despido yo soy la señora en cuenta las historias de terror, nos vemos después, adiós. No lo puedo ver. Eh.